Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y en este video, este video será una partida de Osu, del de mapa Equilibrium, una partida de Osu Mania. Cabe aclarar que no soy muy bueno en Osu, no quiero presumir ni nada de eso, tan solo estoy mostrando una partida que a mi parecer es bastante buena, ¿ok? Y pues era eso, y también quería aclararles. Que, eh, puse el gatito porque no tengo handcam y me daba flojera descargarme una aplicación en el celular para ocupar el celular como webcam así que ocupé nomás la webcam nomás ocupé el gatito porque era más cómodo y pues bueno sin nada más que decir comencemos con el vídeo